Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a concentrarnos en dos grandes genios, quienes son Leonardo de Pisa y también Bernard Riemann. Ambos fueron grandes en toda la parte de la matemática y vamos a ver grandes curiosidades acerca de ellos. No siendo más, comencemos. Primer dato, nacimiento. Leonardo de Pisa nace en 1170 en Pisa, Italia, mientras que Bernard Riemann nace el 16 de septiembre de 1826 en Hannel, Alemania. Número 2: su niñez. Bernard Riemann, al ser una persona tan tímida cuando se encontraba pequeño, esto le permitía. Reencontrarse y tener un gran amor por todo lo que tenía que ver con el cálculo. Mientras que Leonardo de Pisa, en su niñez, debido al nombre que tenía su padre, Filius Bonacci, se le apoda como el nombre de Fibonacci. Y este apodo lo lleva durante, digamos, prácticamente toda su vida. Educación. Riemann. Hablaba mucho con sus profesores para que cambiaran su didáctica de enseñanza en las matemáticas. Y esto se debe a que padecía o se presume que padecía del síndrome de Asperger. Ahora, Leonardo de Pisa viajó al Mediterráneo para estudiar con matemáticos árabes, los más destacados de, su, de esa época. Entonces, esto le permitía a él Trabajar mucho la parte de números arábigos Cuarto, publicaciones destacadas Leonardo de Pisa publica el libro de los números cuadrados En él se encuentran varios apartados Uno de tantos es el libro del ábaco, Donde se trabaja la parte de fraccionarios Y también otro libro importante que es el libro del cálculo Donde se trabaja toda la parte de contabilidad Y se tiene muy en cuenta mucho la parte de administración Mientras que Riemann trabajó todo lo que tenía que ver con los conceptos básicos de una forma general para el desarrollo de funciones de variable compleja. Allí se pueden encontrar ecuaciones tan importantes como la de Cauchy y Riemann. Relaciones importantes. Ven al Riemann trabajó muy de la mano con Gauss ayudándolo en el método de mínimos cuadrados. Ahora, Leonardo de Pisa fue huésped del emperador Federico II, quien era muy amante también de las matemáticas y de todas las ciencias en general. Número 6. Otros aportes. Bernhard Riemann trabajó en una geometría que le conoce como la geometría de Riemann. ¿Y por qué es tan importante? Porque une conceptos tanto de geometría euclidiana como no euclidiana también tenemos todo lo que tiene que ver con la integral de Riemann que plantea una nueva matemática en la cual se trabaja una función de variable de tipo real y no podemos olvidar que también desarrolló lo que tenía que ver con la teoría de los números allí trabaja mucho todo lo que tiene que ver con los números primos Ahora, si vemos, Leonardo de Pisa, desarrolla lo siguiente, la famosa sucesión de Fibonacci, que es muy utilizada en la matemática. También avances en todo lo que tiene que ver con la geometría práctica, analizando sólidos y figuras planas. Y por último, no podemos olvidar que ayudó también la parte de la astronomía. En la carta de Teodoro, le ayuda y le escribe solucionando muchos problemas que tenía este astrónomo a través de métodos matemáticos y geométricos quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias El reflejo limpieza y calidad que brillan podemos ver algunos de sus productos como pueden ser el sellador de pisos en sus diferentes presentaciones también podemos ver el jabón líquido multiusos en sus diferentes fragancias, y también en sus diferentes presentaciones, continuemos con el video, 7. Influencia, Bernard Riemann, con todo el trabajo que hace, desarrolla algo muy importante en la geometría diferencial, y también en todo lo que tiene que ver con funciones de variables complejas, mientras que, Leonardo de Pisa, se encarga mucho de trabajar toda la parte o de introducir los numerales y métodos arábigos para resolver problemas de la vida cotidiana. Reconocimiento. Riemann, con la hipótesis de Riemann, se plantea una relación de los números, de la distribución de los números primos con el conjunto de números naturales, generándose uno de los mayores problemas de matemática contemporánea. Ahora bien, Leonardo de Pisa con su teoría de los números no fue muy tenido en cuenta en la Edad Media, pero 300 años después es tomada en cuenta y de mayor importancia en la matemática. 9. Cambio de paradigma. Leonardo de Pisa es considerado como el matemático occidental más talentoso de la Edad Media. ¿Y esto por qué se da? Puesto que es el primer europeo, que descubre o describe la sucesión numérica, ahora Riemann no solamente fue matemático también se delistó en la guerra, en el año 1897 fue convocado por las milicias de estudiantes y arriesgó su vida para proteger al rey, número 10 fallecimiento Ambos fallecen en Italia. Bernard Riemann fallece el 20 de julio de 1866 en Verbania, Italia, mientras que Leonardo de Pisa fallece en 1240 también en Italia, pero en este caso en Pisa. Con esto daríamos por concluido estas 10 curiosidades de estos dos grandes genios y cerraríamos